Parceros, ¿qué más? Un saludo para todos, ¿vieron o no? Oiga, muchas gracias los que se han suscrito, los que han visto los videos, ya estamos cerca de los 600, vamos, vamos, suscríbanse vos por esos mil, eh, ayúdenme para seguirles subiendo contenido así, como diríamos en México, un contenido así bien chido. Oiga, venga, les voy a hacer aquí un pequeño resumen de lo que vi, porque esta semana eh, presentaron los de Apple el, la conferencia para desarrolladores y les voy a dar mis opiniones de lo que vi. Entonces, la intro y... Y les comento. Listo, bueno, parceros, entonces voy a estar aquí leyendo porque escribí unas notas para que no se me olvide todo lo que les quiero decir. Bueno, el evento duró casi hora y 40 larguitas. Y bueno, yo tengo mis impresiones porque yo normalmente soy usuario de, de Android en el celular. Ya les conté en un video pasado por cuestiones de trabajo. Pero en cuestiones de trabajo para editar los videos, para editar las imágenes, para editar las fotos, pues sí uso Mac. Y pues realmente uso muchos de los dispositivos de Apple. Entonces, venga, les cuento. Qué vi yo que me pareció interesante. Ya pasó hace como tres o cuatro días. Bueno, cuando subo este video creo que ya habrá pasado cinco días. Porque fue el lunes eh, 6, 7 de junio. Bueno, no sé la fecha exacta. Pero fue el principio de esa semana. Entonces, de 2022, ¿no? Entonces, bueno. Lo primero es que volvieron a hacer el evento eh, ahí en el, en el Apple Par, o sea, volvieron a, a dejar entrar gente, dejaron grabar gente en el Apple Park, por ahí vi un par de, de videos que grabaron dentro del Apple Park, chévere, con cafecito y tal, muy bacano, que pues eh, ya ya eventos eh, presenciales, de hecho en Estados Unidos ya nadie usa mascarilla, que día tomé un vuelo y ya ni, ni siquiera en el vuelo es obligatorio usar la mascarilla, es opcional, entonces, ya casi que la vida está normal allá. Bueno. ¿Qué les quería contar? Lo primero es el iOS 16, lo estuve viendo y pues realmente es más estético, lo vi más así como, como maquillaje que realmente algo de fondo. Presentaron esto de las pantallas que ustedes pueden grabar, eh, perdón, pueden tener widgets, en la pantalla principal, o sea que quiere decir que pueden tener los iconitos ahí en la pantalla del principio, los que usamos Samsung hace... Como vimos aquí en Colombia hace marras lo tenemos aquí a un costado a la derecha, tenemos los widgets hace mucho. Entonces, pues realmente, bueno, a los de Apple les hacía falta, como también les hacía falta... Eh, bueno, ahorita les cuento. Quédense hasta el final del video y les cuento qué más les hacía falta que lo metieron esta vez. Eh, metieron esto de las pantallas que me pareció, pues realmente algo estético, que pueden ustedes tener varias pantallas y cómo personalizar la pantalla con una foto y pueden tener como una pantalla para la noche. Eh, yo puse aquí en, mi, en mis notas como una pantalla para la oficina, ¿no? Entonces la pantalla formal para estar en la oficina, la pantalla para estar con los amigos de farra, entonces ponen ahí la foto con la eh, farreando, eh, otra pantalla como para est que cuando está uno con la familia, entonces, ay, qué bonito la foto de la familia. Bueno. Entonces, bueno, eso fue lo que vi así como del año 16. Eh, ok, eso son, bueno, son cosas que le hacían falta, digámoslo así, o sea, como que están complementando lo que tenían otros fabricantes, porque por ejemplo, yo sé que eso de cambiar las pantallas lo tenían por ahí otros, no Samsung, pero otros. Entonces, están como complementando y les hacía falta, ven, bueno, chévere. Una cosa que sí estuvo bien ahí que vi fue que en el iMessage involucraron muchas cosas de Telegram, como por ejemplo poder editar mensajes, poder eliminar el mensaje, o sea, el, el, el Onsen ya se puede hacer, o sea, copiaron cosas de Telegram en el iMessage. Para los que no saben, los que estamos aquí en Latinoamérica, allá en Estados Unidos casi no usan ni el WhatsApp ni el Telegram, allá casi todo, todo el mundo usa el iPhone es por el, por el iMessage porque se comunican por ahí. Oiga, una cosa que sí es súper interesante y me encantó de, de esa herramienta es que, por ejemplo, ustedes pueden hacer el grupo, no sé, con los amigos, con los parcelos, con la familia, eh, pueden hacer el grupo, pueden estar ahí chateando en el grupo y pueden compartir algo de, un, de una aplicación, por ejemplo, de Star Plus o de Netflix o algo así y, por ejemplo, traer ahí al chat eh, pantalla de lo que están viendo y, por ejemplo, comentar el partido, comentar una jugada de un partido, comentar una serie, eso eso sí me encantó, está muy chévere porque bueno, le aquí va a ser algo nostálgico aquí ya le quita como el encanto que nosotros teníamos en mi época de colegio, no que esperábamos hasta el otro día para llegar allá a comentar el partido para comentar la peli que habíamos visto la noche anterior no ya es como todo en tiempo real no hey, venga, miremos esto que pasó en el partido y bueno, lo comentan ahí de una, chévere una herramienta que sí me encantó y espero que lo vivieran rápido ese ellos 16 eh, fue ese de que uno puede dictarle y el dictado lo va volviendo texto eso es, ustedes se imaginan la cantidad de tiempo que uno se puede ahorrar ahí por, por ejemplo los que tienen que escribir los guiones los que tienen que transcribir entrevistas eso es un ahorro de tiempo increíble porque pues uno puede ir hablándole al dispositivo y le va creando uno el texto entonces esa herramienta yo sí espero probarla, espero que funcione muy bien me pareció genial Sí, algo muy útil, de verdad que es algo que va a ser muy útil. Ahora, bueno, mostraron algo. Eh, no sé si han visto mis videos anteriores que yo les he mostrado que pues yo utilizo Android más que todo por el NFC porque pues, el NFC permite hacer varias cosas de mi trabajo. En el, en, el, en el iPhone está bloqueado para el Apple Pay. Pero resulta que ellos, pues eh, desde el año pasado, a los desarrolladores les permitieron pues ya meter... Eh, como a unas terceras partes para que desarrollen cosas para poderla utilizar. Entonces, por ejemplo, competidores de mi trabajo, o sea, eh, marcas de chapas, marcas de control de acceso y eso ya tienen como credenciales ahí metidas que se pueden usar con el NFC. Espero que Roller pronto saque ahí también su, su app para que se pueda utilizar con el NFC. Ahí ya me podría cambiar a iPhone fácilmente. <risa> bueno, algo que sí, algo con lo que yo creo que sí Apple la, la va a sacar del estadio es con en el Apple Pay ustedes van a poder diferir hasta cuatro cuotas lo que compren a cero intereses o sea eso es mejor que un banco porque ustedes van pasan su iPhone y así no si quieren diferir eh, creo que le llamaron eh, eh, Pay After no no recuerdo bien el nombre pero uf, ustedes pueden pagar algo y poderlo diferir en cuatro cuotas sin intereses eso es un golazo, es un hit. Eso les va a pegar durísimo a las otras marcas porque pues sobre todo en Estados Unidos que son tan consumidores. Bueno, presentaron una aplicación ahí que se llama Matter, que es como para el yo lo veo como para el smart home, así yo no voy a profundizar mucho en eso porque ellos ni siquiera profundizaron en la presentación sobre eso. Y ya ustedes pueden ver en YouTube, aquí en YouTube hay muchos videos donde comparan a Alexa, a Siri y al NES de Google. Y donde vemos que el, el Nes de Google y el Smart Home de Google es más inteligente, entiende más órdenes, eh, involucra más marcas de luces inteligentes. Entonces, <coughs> esperemos que en un futuro, sí, cuando eso ya esté un poquito más equilibrado, pues lo probaremos. Pero por ahora seguimos con el Smart Home de google con el google Lens, de hecho en un próximo vídeo les va a mostrar un gadget que traje que está está muy bueno oiga presentaron el carplay no sé esa vaina miren ahorita todos los todas las marcas de vehículos están haciendo, desarrollando sus propias, ya podemos decirle una app para sus tableros porque ustedes saben que todos están usando el tablero así tipo tablet entonces, por ejemplo las marcas ya de lujo ya tienen esos tableros tipo tablet y ya los carros de stock de consumo de todo el mundo también les están poniendo su pantallita con su app entonces, oiga, mostraron el, el Apple Watch 9 y no pues la verdad Aquí sí, para los fanboys de Apple, quiero decirles que no, hay, no van a encontrar nada. O sea, yo no vi nada nuevo. Pusieron ahí una cosa de fitness que detecta si usted corre, si usted va en bicicleta. Cosas que ya hacen los relojes de otras marcas. De hecho, eh... Si ustedes buscan batería, váyase por Huawei. Si buscan, por ejemplo, ahí me dijeron que lo de medir el sueño. Yo, por ejemplo, tengo muy mal dormir y los Samsung hacen eso de medir el sueño hace rato. Estos Samsung hacen eso de medir el sueño hace rato. Entonces. Y de hecho pusieron algo del electrocardiograma y pues nunca lo mostraron funcionando. De hecho, y me pareció raro porque el Samsung incluye esa función de electrocardiograma, pero ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en ningún país de Latinoamérica corre por regulación. Entonces, tocará esperar a ver qué. Porque si ellos lo dejan funcionar, entonces en Samsung también tienen que funcionar. Bueno, aquí ya dejaron para el final algo... Ah, bueno, una cosa. Presentaron el iOS para las... Eh, ¿Cómo se llama? El, el iPad iOS. Y Oiga, iban a sacar el nuevo sistema operativo, el, el Mac Ventura. Eh, bien, es, normalmente traen muy buenas actualizaciones. Me gustó eso de que... Uno en vez de es jalar las pestañitas que uno jale y sale como todo el escritorio en varias partes, va a tener uno a la izquierda eso. Eso es súper útil, por ejemplo, por ejemplo, cuando estamos trabajando en Excel entonces, o estoy trabajando en los correos y yo necesito las fichas técnicas, necesito ver qué fichas técnicas, poner información de las fichas técnicas y poder cambiar rápidamente y ver la información y volverla a escribir en el correo. Eso parece rápido, me parece más rápido porque lo va a tener a la izquierda y pues va a ser mucho más accesible. Dicen que va también a funcionar en la tablet, en las iPads. Y dicen que el iPad la van a volver mucho más, una herramienta más de trabajo. Quiero ver porque para mí la, la, el iPad mmm, es chévere como para editar fotos. Si ¿sí me entienden, pero sí como cosas de trabajo. O sea, hacer un Excel, trabajar un correo a veces no, no es tan chévere. Entonces vamos a ver. Dicen que ahora va a ser más productiva. Apenas lo pruebas les diré. Y, y bueno, para el final sí si dejaron lo mejor. Fue el M2, nuevo procesador de 5 nanómetros. Eso sí me parece increíble. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo que eso le ahorra a uno. A ver, yo aquí voy a hacer mi, mi observación y esto es como un consejo que les doy. Bien, normalmente el usuario regular, que es el 90% de las personas a, a, en, en el mundo, para que utilizan el laptop eh, o el computador. Excel, el correo electrónico, ya sea Google, el servidor de correos que usen. Eh, ver las redes sociales, ver YouTube, eh, chatear. Y bueno, el, si, el, si en la oficina usan el CRM, o bueno, ya acuerdo a las herramientas que utilicen en la oficina, pero pues ese es el uso normal. Eso con un procesador i7 están más que completos. O sea, es que un procesador i7 es muy potente. No sé si Intel ya sacaría uno más, más duro que un Core i7, pero ahí en ese, ese último laptop que tuvieron ellos con ese procesador es. Buenísimo, o sea, para un usuario regular. Después sacaron el M1, yo soy usuario del M1 y este procesador, ya cuando ustedes trabajan con procesamiento de imágenes, con fotografía, con videos, a renderizar un video es algo que toma mucho tiempo. O sea, renderizar un video de estos, después de que lo grabamos y lo editamos en el, en el computador, más o menos renderizarlo en un i7, digamos un video de 5 GB, en un i7 tomaba un poco más de una hora. En un M1, lo hace en 20 minutos, o sea, en un M2 va a ser la cantidad de tiempo que nos va a ayudar a eso, porque pues, en un M2 se va a poder hacer, ¿no? pues no se sé, tocaría probarlo, pero dicen que es un 30%, 25%, no recuerdo bien ahorita, pero bueno, eso es súper enfocado para ese tipo de personas, para ese tipo de usuario que, que, tra que tienen ese tipo de trabajo o que corren procesos muy pesados, ese procesador pues va a ser un hit porque pues, le va a ahorrar mucho tiempo porque va a hacer las cosas muy rápido. Y bueno, otra cosa que presentaron fue los nuevos MacBook Air, que aquí yo tengo como varias observaciones. La primera sí si es que lo de los colorcitos está muy chévere, eso sí me gustó, porque vienen que el, que el plateadito, que el doradito, qué tal. Bueno, pero pusieron uno que mostraban mucho los influencers que estuve viéndolos en estos días, mostraban uno como negro, como azul. Y yo me quedé pensando, y después lo vi por ahí en el, creo que fue a Marcos Brownsley, ese, cuando es ese color negro, normalmente si estos plateados quedan llenos de huellas, yo no me imagino esos que son de color oscuro porque eso pasa mucho en los celulares, cuando comenzaron a salir con el color mate, uno queda, el celular queda lleno de huellas, pues al que no le molesta chévere, pero pues no sé qué tan higiénico se vea eso porque, o tendría a la persona que estarlo limpiando permanentemente y bueno, de qué, qué otras observaciones tengo el MacBook Air para mí lo que hicieron ahí fue como Hacerlo parecer mucho a un MacBook Pro de hace 3 o 4 años, o sea, el corte cuadradito, delgadito, le pusieron dos USB como venían hace unos años los MacBook Pro, pusieron el MagSafe, que eso sí, muy chévere, yo el primer Mac que tuve fue con eso y eh, dejé de dañar cargadores de, de computador porque, claro, uno jalaba y eso se quita solo, entonces no lo va a dañar, entonces uno puede cargarlo por ahí o por el USB-C, eso está chévere, está, está cool. Y otra cosa que me causó curiosidad fue eh, que el MacBook Air viene con el M2 y viene, como les decía, casi con las características de un MacBook Pro de hace unos años. O sea, buena capacidad de disco duro, pues ya con ese procesador M2 que ahí lo que decían es que pueden ustedes arrancar con 256 GB de RAM, bueno, no recuerdo, pero pues ya es una cantidad muy buena, sobre todo para procesar imágenes, como les digo, cosas pesadas. Y el MacBook Pro era muy similar, solamente decían que, tal pues lo que yo entendí, es que el, el proceso de enfriamiento era mejor, tenía un mejor sistema de enfriamiento y tal vez un periodo de batería más larga. Ellos dice, decían que el MacBook Air podían ustedes tener hasta 18 horas de video, le digo que eso es relativo nosotros los que trabajamos con tecnología sabemos que lo que dicen ahí es más marketing, o sea realmente 18 horas es, es solamente reproduciendo el video en una calidad media, media, baja y con un sonido bajito, uno le pone volumen, uno le pone una mejor resolución eh, uno está haciendo otras tareas, no solamente viendo el video sino que uno pone el video y de pronto está haciendo un correo está chateando, está corriendo varias cosas entonces yo creo que si dicen que 18 horas yo le pongo un 60% a eso de verdad sobre el... si sí, un 60% puede ser la la, la... la cantidad real de batería que puede durar, vamos a ver ya tocará probarlo, espero algún día si Apple Colombia me presta uno, si ustedes ayudan a que lleguemos aquí a los 1000 a ver si Apple, si Samsung, si todas las marcas comienzan a prestarnos equipos para testearlos chévere para, para hacer comparaciones eh, bueno y entonces les estaba diciendo, entonces está ese MacBook Air con el MacBook Pro. El, el precio creo que es muy similar. Y el MacBook Air pesa menos, es más fácil de cargar. Y entonces, no, no, realmente esa parte no, no me quedó muy clara. Vale, los dos valen como lo mismo, como $1,500. O sea, y pues yo no creo, yo no. Yo que trabajo bastante, pues permanentemente estoy ocupando el computador y eso yo nunca paso 18 horas pegado al computador. O sea, por más workaholic que no sea, no creo que uno pase 18 horas pegado al computador. Entonces, bueno, me pareció raro eso. Esperemos a ver cómo se evoluciona la, cómo evoluciona la cosa. Y ya, esas son, mis, eh, uh, esas son mis observaciones que quería hacer sobre lo que vi esta semana de, de la presentación de Apple. Oiga, de hecho, yo pensé que iban a presentar nuevos audífonos no los presentaron, bueno, esperemos que ahora en septiembre cuando la hacen el iPhone de pronto salgan con nuevos audífonos. Porque en las tiendas comenzaron a bajar los audífonos como los Sony. De hecho, eh, pronto les voy a subir un video porque hice un reemplazo de audífonos y quiero mostrarles. Eh, entonces yo pensé que los iban a sacar esta vez, pero bueno, no. Eh, parceros, gracias por ver el video. Eh, pongan en los comentarios, yo sé que aquí van a haber muchos fanáticos de Apple. Bueno, parceros. Gracias por ver el video, díganme qué piensan, díganme qué opinan ustedes, pongan en los comentarios todo, ahí los voy a leer, eh, gracias por ver los videos, suscríbanse, no sean malitos, por favor, parceros, vamos a ver si llegamos a los mil a ver para que nos presten los equipos para testearlos, bros, gracias por ver y nos vemos en el próximo video, chao bros.